Hola, hoy estamos con la doctora Amil, eh, creadora de la dieta coherente, nutricionista y doctora en farmacia. Amil, eh, siempre íbamos a hablar de las dietas milagro. Eh, ¿Es saludable perder peso tan rápidamente? ¿Es un riesgo para la salud de una persona? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues realmente eh, en nutrición, como en la vida, no suele haber atajos. Entonces todo lo que sea perder más de 2 kilos de peso por semana normalmente mm, no es saludable. Realmente se pierde agua, se pierde masa muscular y luego lleva asociado un efecto rebote porque sí que es cierto que en las primeras fases de una dieta se pierde bastante líquido porque el glucógeno, que es el combustible que quemamos, está en medio acoso. Entonces eh, pues orinamos más, sudamos más y perdemos más volumen, pero a lo largo de pues esos dos, tres primeras semanas deberíamos empezar ya a quemar depósitos de grasa y eso solo lo conseguimos con una dieta que esté bien diseñada, que no te haga pasar hambre y que tenga los tres grupos de alimentos. Por eso cualquier dieta que te recomiende o te prohíba tomar solo un alimento o te prohíba tomar este otro alimento casi seguro que no está bien diseñada. Sobre todo pues, eh, las más conocidas tipo la DUCAN o las proteinadas, la Isonut, SIC-En-Diet, Pronocal, eh, que son a base de batidos, pues tampoco es algo razonable, algo saludable porque no son compatibles con la vida social y la persona pues, lo aguanta mientras tiene motivación y porque este tipo de dietas proteinadas generan como efecto secundario una intoxicación a nivel de cerebro. Eh, se acumulan cuerpos cetónicos, por eso el aliento te huele a cetona con este tipo de dietas proteinadas Y la persona pues, no siente apetito, es un efecto secundario que en algunas personas pues, va asociada a mareos, a pérdidas incluso de conocimiento, pancreatitis, cóligos de vesícula, de riñón. Pero el factor primario es que se pierde el apetito. Entonces son muy cómodas para muchos endocrinos pautar este tipo de dietas porque no tienen que pararse a educar a las personas cómo se deben alimentar. Y pues antes de una operación de estómago pues eh, tienen alguna utilidad terapéutica, pero realmente no son útiles ni a medio ni a largo plazo porque envejece mucho, genera mucha acumulación de regales libres, se sobrecarga con tanta proteína los órganos de excreción como riñones, eh, el hígado... Genera un, normalmente mucho estreñimiento, por eso estas dietas muchas veces mandan tomar salvado de avena o de trigo para contrarrestar este estreñimiento pertinaz que suelen provocar. Entonces no son recomendables. Luego tenemos eh, otro tipo de dietas, eh, como decíamos, que solo te dejan tomar un alimento, como la dieta de alcachofa. Yo le llamo las monodietas. La dieta del sirope de Arce, que tampoco son saludables. ¿Por qué? Pues porque normalmente son súper hipocalóricas y todo lo que es menor de 1200 kilocalorías por día siempre va a tener un efecto rebote. Entonces eh, se hipoteca el metabolismo y tu metabolismo se convierte como el de una mujer menopáusica o de una persona que tiene hipotiroidismo, que está súper lento, que acumula grasa con muchísima facilidad y que le cuesta un montón perder los depósitos de grasa localizada. Y ahí es verdad que hay unas dietas que fomentan que tomes pues embutidos, mantequilla, eh, o sea, cosas que en cualquier dieta razonable estaría prohibido, ¿en estas dietas se permite? En este tipo de dietas proteinadas eh, son un tipo de dietas que no llevan batido. Eh, lo que hacen es eh, evitan todo tipo de hidratos de carbono, incluso fruta, verdura. Sin embargo, te dejan tomar tocino, salchichas, panceta, fiambres grasos. A mí me parece una aberración y ya eh, nuestra dieta se llama dieta coherente por eso, porque intentamos aplicar el sentido común, algo que sea coherente con tu salud y está claro que mmm, no va a ser perjudicial eh, quitar los hidratos de carbono eh, y si va a ser favorable le panceta y tocino y embutidos yeah. grasos. Nosotros tenemos en la consulta muchísimos pacientes que vale, que sí que han adelgazado, pero luego como efecto rebote tienen un colesterol y unos triglicéridos por las nubes y tienen que al final tomar medicación para bajarlo, con todos los riesgos de calambres musculares y cansancio muscular que tienen las estatinas para el colesterol. Pues muchas gracias, Samil. Nos queda claro el peligro de una dieta milagro. Gracias. Gracias.